Está montando personajes Echí. Sí, ahora ver, no, eso era Pero me, me acordé a última hora Y no encontré nada que ponerme Entonces, una capucha sí, y una no lente la, la, lo, lo encontré lo más fácil ¿Sí que Es la una <ríe> ¿Sí Es que una naranja ¿Por qué no me voy a poner el gorro? Entonces dije ya, ¿Ya? por el padrino, por el padrino ¿no? las naranjas por el padrino, no weón porque a mi hija le gusta las naranjas se queda la noche sí, dale, no, dale. No te... dale dale compita. oye mayuera es estufa weache tu madre tengo un problema de irrigación de no sé qué me pasa, no sé si es caña, frío eh trabajo de dos semanas bueno, es que la anoche me ser amable con un parejito. Ah, ya está bien, está bien, hay que ser amable con la gente de alrededor. Oye Y, ¿y es, acción, a eso hace un frío, ¿no? y no sé si tengo caña, soy. Puta sueño tengo, pero no sé si es caña, acidez. Una mezcla puta, de huevos. Pero te quita, te quita, te quita, el ánimo, te quita material de conversación para para ti, ¿no? ¿Qué es el tema del día o? ¿Qué ¿cree, qué te hace? Este, pero, bueno. pero yo soy un profesional, yo Excelente, po. un hijo, un verdadero hijo de la chingana. Sí, pues, ¿te acordás de tres bueno, no? ¿Cómo trabajamos? ¿no? Sí, Ay, sí no, por... no, de hecho, de hecho, no me acuerdo, es, eso lo dije. No me acuerdo. ¿Tú está ahí. Oh, sí, sí, sí. A mí me gusta Vas a sacar los lentes, sí, porque voy a ver. Yo los no voy a dejar oh, yo... un ratito. Esperamos sacarnos los lentes. Yo, yo me los pongo y después tú te los sacas y hacemos como un juego. Entonces después la gente hace. Eh, hace teorías conspirativas en YouTube. Después. Sí, todo es claro, una teoría, toda es una teoría hoy día. Oye... ¿Cómo? eh Yo, pues, Antes de generar... Dilo, era pregunta. No, no pues, eh, no dime qué voy a decir. Ah, no, que si hiciste la tarea y... eh uno dice la tarea, pero decidimos hace poquito nomás. ¿Si viste alguna película de Tarantino, chumillo? Sí, pues, vi... A ver, Vi eh, Bastardo, la que habíamos quedado, o bueno, en Bastardo Sin sí. no, Gloria. Ya. ya. Igual, igual yo, yo en realidad había dicho que era Tarantino como en general, pues, pero si queréis entrarte en Bastardo Sin Gloria también... No. Es que yo sí. he visto películas de Tarantino si lo cacho, si si lo cacho, si lo lo que pasa es que lo que es como, yo creo que el sentido de este streaming es que para la gente que ve eh, películas, sabe, está claro que los voy a espoliar, no importa un pico esa se acuerda. Deberíamos avisar, pero la idea sí. es que, que todo el mundo sepa que estamos hablando de películas que todo el mundo vio y que uno asume que ya vio. Entonces no no vamos Bien. a guardar nada en ese sentido. sí El rollo es que nosotros, es como, lo que pasa es que por ejemplo, hay cachai cuando de repente tú hablas con un loco, veis YouTube, un weón, y te explica la película, y tú dices, oh, ¿cómo? podría ver Ya, a mí esa agua me pasa. Yo creo que el fin de que a ser hijo de la chingana late día domingo este fin. ¿Está ahí? Ya. ya. Si quieres, pues bueno, si no, pasamos de la vez que hacemos. Hacemos eh, Bueno, no sé, ¿no? pondría. Bueno, Conversemos comencemos de, de basarlo sin gloria en un principio, y si se entiende va a Tarantino en general, y... Y tocando todas las ¿Está? películas, ¿no? Sí, hasta esta altura de la Pero vida ya todo el mundo, todas las películas de Tarantino deben estar dando vueltas por ahí. Ya todo el mundo las vio, yo creo. Sí, yo antes quería comenzar comentando el frío. Ya. El frío. el frío, como en la película, como en la película los, ocho, los ocho más odiados de Tarantino Como oh, si la en un la bosque. Y después salieron la versión de Mina, ¿viste? Es verdad. ¿Fue así o no? No no cachaba, pero no me sorprendería porque sale de todo, po. sale de, eh Hollywood de re bueno para aprovechar y meter esa weá, así que si sale una película que es lo indestructible de Sylvester Stallone con todos los actores, después salió otra de mujeres indestructibles con loca así como de acción de los años 90. Tarantino, deja ver si es la, las 8. Creo a ver, te sobre no, este frío loco está brígido Este frío te cagáis y te hay una semana. Ay, pero Es como que estuvieras sorprendido el frío de Santiago. Como... Es que así, igual, igual no estuve todavía en la cajería, No. Al lado no de la ¿Sabes supo? lo que pasa? Eh, a ver, cuando trabajé... Me gusta recordar esto porque este es como la parte de, de la hijo de las chinganas eh, motivacional como que si tú eres contante puedes lograr las cosas que tú quieres. Y la vida igual te va a dar palos. No, weón, cuando me tocó pandemia, weón, me cagué frío, weón. Hay cachas de regla de cuando sale unos uno buenos pescando en el sur y, y parece tambor, creo. Y el loco el viejo dice: Acá hemos sufrido los fríos más. más ni hasta el diablo ha tenido tanto frío, puta, yo así me sí. sentía weón, <ríe> la diferencia sí. que ahora no, no es tan necesario cagarse frío, pe pero lo que me llama la atención es que como o sea yo antes, o sea me yo me resfrié weón de, con zapatito a la wea así porque la wea era ese local podía haber súper helado, dos veces para pico una semana tirado y ahora eh, el rollo es que mi hija está con tos pues, weón. Se pegó la tos bueno, los cabros chicos se pegan cubitos, jardines, no sé qué va a los jardines. Weón. Y es muy usual de jardín, weón, salir con cubitos. ¿Sali <ríe> ¿Salir con qué? Con cubitos. Ah, salir con cubitos. Ah. Con mi la loca que me está haciendo cocina, weón. De, de, Covid tenía el otro. Me dijo, oye, si es que mi hijo tiene cubitos, vamos a aplazar la clase. <ríe> mi hija ya tuvo cubitos. El rollo es que el rollo es que yo me bajé el auto y hace un frío de mierda, güey. Entonces este esta esta semana hizo calor. Mira para la gente que sale a, a sale de la casa <risa> eh, hace calor y hace frío y, y el frío está maricón, o Está sea, si no te abrigáis te te, te Por eso yo le preguntaba si fuiste a jugar a la pelota, ¿como tú juegas en la pelota? Eh? Ah no no lo comí con los martes, pero bueno lo, también hace frío. Pero sí, también para contextualizar, son los, como los primeros fríos brígidos del año. Son los primeros brígidos, fríos brígidos del año, como que hay... Como que... Hay que acostumbrarse, ¿no? Ya, poner la estufita, ¿cachai? Yo que la estufa, estaba mareado. Yo como que me siento mejor sin estufa. ¿Cómo que si me acostumbré conmigo? Soy como un buen estoico. Por qué te hay frío, por eso te pasa frío, me por me me frío. frío no te estufa al lado, ¿qué te pasa? <ríe> en un invierno santiaguino con soy, me carga la comunidad ya mira, oye eh, ya que no resultó la conversatoria contigo oye me comentaron que a la Católica le volaban la raja güey. yo no sé, mucho escuchó como anduvo eso a la gente bueno, de la Católica el... si, sí, sí, le, le, le perdió cuatro 6 sí, pero estaba super desconectado del fútbol nacional hace rato lo único que sigo con sí. los gols ahora que están los libertadores eh, y la selección chilena pero, pero... Sí. Vale. Ah, no, y quedar fuera del Mundial con la selección chilena... Como que, claro... Pues, dejé, dejé el fútbol un ratito. Un ratito, así como... No, no estoy cachando muy bien qué está pasando. No sé, el Colo Colo, en qué puesto está... No, no cacho... No, no yo sé... yo muy ahora yo ya me perdí yo siento que más encima la dirigencia es como que creo que es más corrupta que ah bueno siempre ha sido corrupto pero está la tele esa por eso weón ¿no? tenemos un fútbol tenemos un fútbol y no vamos a un loco se cagan con los técnicos yo escuché en la tele lo poco que escuché y dijeron no plata para técnico clase mundial no ahí vamos a contratar este weón que barre eh, el buen del choco que eh, sabe del fútbol que lo no vamos a gustar todo como la tónica del N del... Fp de la N sí bueno aburrir, sí toda la vida Ay, bueno. ¡Ay, cagones los weones weón se cagan esa mentalidad culiada me carga pues. me caga si sí, pues el deporte como que se roban siempre la pata del ¿no? el deporte pues como es como si el clásico desde los años 70, 80. No sé, no sé por qué en realidad, ¿eh? una, una constante, pero siempre en el deporte en todo se roba mucha plata. ¿eh? De manera muy Mira, fácil. Acá, uh, cacha, cacha el nexo que voy a hacer. Dale. Cachai que eh, cuando Mike Nicole, un hombre igual cuestionable, <risa> trajo a Bielsa. O sea, yo no cachaba a Bielsa. Eh. Pero Mike, Mike Nichol no es tan cuestionable. ¿eh? Es como La, medio anti, anti corrupción el sí. hueón. O sea, el Mike quería pagarle a todos los hueones, El Nicol Nicole cagando dentro de las la weá que hizo porque se los pasaba por la raja y porque quería dividir la plata entre todo el deporte de forma igual. Claro. Y no, voló, no, sí. se colocó la U y no le gustó esa hueá, pues, porque la católica. No, sí, sí. Dentro de varias cosas también, pues, pues. Eh, No, pues el nexo que te voy a hacer es que cacháis que yo estaba viendo... Eh, puta, es que yo siento que. ¿Cómo se llama este? El director de Jurassic Park. Oh, es que no lo conocí. No, ¿El Spielberg? Sí. Spielberg, yeah. ¿cachai? Que Jurassic Park tenía tres tipos de tecnología: estaba lo animatronic, estaba la computación, estaba otra ya yeah. El loco, ¿cachai? Que. Eh, loco dijo, ¿sabes qué? Estaba haciendo otra película porque había una hueá que no le funcaba. Eh, ah, tenía un problema con los monos, no sabía cómo hacerlo. Entonces no le tincaba. Están los monos chicos, el animatronic que ya es como las tortugas ninja. Y claro. estaba sí. la tecnología y que la manejaba este weón de Star Wars. Siempre se me olvida el nombre de ese weón. Y sí. ya, pues, y el loco dijo: sabes qué? Yo no, vamos a invertir y vamos a invertir y no, eh, que sea de la tecnología. ¿Sí? Y los locos se metieron en el computador, se mueran. O se yo era por paso de Tiranosaurus Rex, si era una wea brilla De hecho, al loco le dio... Bueno, no, entonces, cuando, cuando, cuando lo que pasó con si el fútbol se hiciera lo mismo, que Si se invirtiera por gente buena, otro gallo cantaría. <risa> para, para, ya, ahí no te, pero no te caché el salto, porque pasaste yo si para el fútbol, la comparación, no te la caché. Es que lo, el loco invirtió, po. el loco invirtió en tecnología, se arriesgó, invirtió. ¿sabes? Y le salió una película ah. buena. Y, y todas las películas, ¿cachai?, donde los locos invierten plata y se nota mucho. y ahora entiendo por qué las películas y películas están de mierda. Ah, ahora, no, no, no. de hecho, además de pasar los singles, estoy viendo el tiburón, la 1 Ah, qué sí. bueno, el tiburón es muy buena. Está muy bien. A mí me gustan mucho las películas que pasan en uno solo sin nadie Sí, y ¿cachai que Sí, pues, por ejemplo, Maynico, el fútbol es como ese robo y está la, están de hecho, estaba escuchando a Mayor que lo... lo los hueones de las barras bravas ofrecen, ofrecen sus servicios a los diputados toda la las weas, pues esta wea que tienen vivir el fútbol es una wea terriblemente corrupta yo creo, las barras bravas no las barras bravas no son weones cacete y violentos porque sí las barras bravas son hueones porque son weones que prestan los servicios weón, para los weones que, eh, que los quieren mayor le dijo los mando a los mandaras cuando fue presidencial puta bueno, pero sí. Sí. Pero sí. lo que pasa es que los locos, como ya de los años 90 que se gestaron las parras que venían con ese bolón de que la usaban políticamente la misma dirigencia y todo para su conveniencia. Y